Algo en el pie. No sé, lloró. Oh. Lo que estaba viendo que mi bici se convirtió en no, moto. Oh, una moto y BMW. Wow. Ah, la, la, <risa> Nunca les habíamos mostrado esta ruta. Pues no, no podíamos subir en bicis y caminando está muy largo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, Bienvenidos a un nuevo video. video El día de hoy vamos a ir a recoger mi bicicleta Que está ahorita en el taller Nomás que nos talle, queda un poquito el, lejos En el taller mecánico Exacto, duró dos días <risa> <risa> Obviamente tardaron porque tenían muchísima gente Pero de todos modos el día de hoy me llamaron Como a las tres y media Así que vamos ahorita a recogerla Nomás que surgió un problema, está lejos Y Mario me quiere acompañar Así que tiene que venirse con la bici así la voy, Y yo caminando La voy a llevar cargando No decir, la puedes usar Van a decir muchos, ¿por qué no te subes a la bicicleta? Porque quiero ir al paso de Pau ah. No quiero subirme no quiero Nos lento. podemos ir turnando nah, nah. Sí, más que te, no tenemos que yo, yo me puedo ir rodando Y tú, y tú exacto trotando. Sí se puede, nah, pero no. va a ser más cansado Mario. No, pero también lo hacemos por para hacer ejercicio Aparte para... ya voy por la bici También para empezar a hacer un poco más de ejercicio Porque ya no, bueno. gordo, ya no me cabe la comida A ver hasta dónde llegamos no. Y si nada más hacer así, un turno y un turno uh -huh. Trotando y yo en bici, bici. Podemos empezar a hacer eso en el malecón, el malecón yo pienso está fácil, porque no. aquí desde acá está un poco lejos, no traigo nada de condición, <ríe> ni yo Mario no he hecho nada en por más de un año y meses. la neta, yo siento que tú vas a correr primero, está bien, me parece bien, ya que es tu bicicleta nah. vamos, nos vamos a ir turnando y pues nos vemos igual ya que lleguemos en el malecón si, sí, mejor para allá, ya me cansé de cargarla mejor, me voy así despacio y rodando Pues sí, no, porque no están viendo, pero ya lo llevo corriendo el no, móvil. voy a paso normal, miren ya lo llevo corriendo, vamos a paso rápido no pero está bien mario ir así porque si vamos más lento la neta no vamos a llegar no, pero... <ríe> es un trayectito largo pero está bueno para ejercicio son partes de parecer ejercicio exacto más que nada. Es, eh, <tose> Es, es, un, es un pretexto para hacer ejercicio Exacto Así que vamos a seguir ah, caminando a así de ah, rápido ahora. Como es costumbre Tengo que pasar el puente colgante Ay, güey, pero Fíjate es es que está chido, la neta Ay, güey Tiene que pasar rápido Ay, güey, el güey. Me, lo, me lo moviste Pásale, pásale, pásale No, es que me lo moviste, güey Ay. Es que me ibas a atropellar, Pásale, güey. pásale, pásale. pásale. No. Cuando tú ibas corriendo adelante El puente se hacía así, así. Como regular no tienes que, que mover Me ibas a atropellar No, güey Vamos a darle. Ah, aquí corriera, pero la verdad. No, no sé en condiciones. A ver. Nah. nah pero se va a ver muy movido <risa> Es mejor que Mario Llevar a la cámara Porque me la pone más complicada a mí Nah, mejor allá Ya que estemos planos Aquí no Sí, aquí, aquí todavía no, no Aquí hay mucho turista Y como que los va a atropellar Mario Y no va a poder avanzar bien Y yo no voy a poder correr bien no, Aquí no se puede Porque mira, hay turistas adelante Sí, aquí no se puede rebasar mucho No, y luego me los cobran como nuevo. Exacto, porque son americanos, Mario Todavía fueran paisanos como nosotros No hay pedo Se puede llegar a un acuerdo Pero los americanos Me lo cobran Nuevo, Exacto. Que Me despido de YouTube Lo que está acostumbrado de aquí de Puerto Vallarta Que hay muchos puentes colgantes Muchísimo, así como estos, está muy bonito Miren, ahí está un fotógrafo tomando fotografías. Ay, <risa> obviamente. Pero miren, es muy tradicional eso y es pues una partecilla que nos gustó grabarles también. Cada día Pues lo que hacemos en bicicleta. Nomás que hoy no tengo bicicleta, hoy sí. me toca ir a pie. Pero de todos modos... Ahorita... Se siente más a gusto a pie, Mario. Siento que uno quema más energía a pie. más que aquí... Ah, me duele aquí abajo porque... Por ahí la, la bici se ha desacostumbrado. No, por la tanta piedra que vas brincando. Ah, ah ok. Jodale. Pero se supone, Mario, que si usas mucho la bici y debes de tener callo ahí, ¿no? No. <risa> No. Yo no sé. Ahí nunca se hace casi. Ah, Ahí tendremos que revisar después. <risa> sí, vas a revisar. ¿Ya te revisaste o no? No, no alcanzo. Si no alcanza, entonces sí tiene. No, a ver. no se ha descubierto. No, pero sí duele de todos modos, aunque sean mucho en bicicleta. Sí de... cansa. Al momento de brincar en las piedras sí como que duele. Y luego la neta los sillones, bueno, los También asientos de, de las la bicicletas la bici. son muy incómodos. Sí, son muy incómodos. Yo pienso que vamos bien, ¿verdad? Ya, pues ya casi llegamos. Ya llegamos no al malecón. No te falla falta como la mitad sí, no un no, tercio mal, mal, un tercio Ajá, llevamos un tercio de recorrido faltan dos tercios Acá, pero, ¿cómo está eso? dos tercios faltan ¿Sí? de camino ¿Según? sí no, no porque sé. no pasamos de la mitad aquí en el malecón no aquí es un pedacito Ajá. pero, pero llegamos mitad, rápido te quieres subir a la bici o no nada dale dale Pues para no, hacer bueno, ejercicio lo único que sí miro que la neta ahora está bien tranquilo no sí no, está no, a gusto hay tanto obstáculo para que me y se luego me no atraviese. está tan caliente y si se me atraviesa yo lo voy a remangar exacto no pero ya vamos a buen tiempo Sí. No, no, más que no sé cómo vayas tú, si vas cansado Voy sudando, obviamente <risa> Pero no, cansado <risa> no voy Voy, bien, voy tranquilo, vamos, voy vayan, en paz Para que vayan sus taquitos exacto para, A lo mejor más tarde vamos a los tacos No, no. no ¿para, qué? ¿para qué? Exacto, oye, si no quemando calorías Y los tacos te suben los doble calorías De lo que quemas ese día Ya veo que tú ya no vas a querer comer nada De los de tacos, hamburguesas porque, no, sí, porque vas a hacer ejercicio y ya no vas a querer hacerlo Bueno, poquito, ponle un día a la semana Sí, nah. sí puedo comer porque no. fíjate, los tacos no, tengo muchísimos que no, no comer. Va a ser el mismo Paul de antes. <ríe> o sea, si nos vamos a cuidar más en la alimentación, pero no va a ser. Así ah, muy no. exagerado. A dieta no voy a estar. tacos sí no. voy a comer. Yo siempre voy a comer de todo, nomás que poquito. Ah, e bien, es pues. el secreto. Ahora sí, Mario, ya fui. Oh, te vas a la calle, güey. Y ya finalizamos lo que es el malecón. Allá queda, mira, al final del malecón. Ah, Ay, güey. Es que voy en el carril de bici, o sea, disculpen. Es que voy simulando mi bici aquí, güey. Mira, pobre, ahí parece a que regalan la comida. Exacto. Wow. Tendremos que venir algún día bien, a probar bien. ahí. Ah, caray, pues, ¿cómo cambió la banqueta tan grandota, Mario? <ríe> Normalmente nos. Vamos para allá, pero ya se destruida toda la banqueta porque la van a remodelar. Aquí se hay dinero, <risa> Hacen banquetas grandes de un solo carril, mira. Imagínate bueno. que fuera un malecón, Mario, la primera no, banqueta. Sí, qué chido, ¿no? Estuviera chido, fuera buena idea. <risa> sí, cuando seas presidente lo haces. Cuando sea presidente, voy a lanzar esa sí. propuesta. <risa> lecón y allá solamente venida Exacto, lo he dicho y lo voy a cumplir, así que voten por mí cuando sea presidente. Traigo algo en el pie, ¿se me hizo un pollo qué qué? Pues? Un alacrán. Ah, se piedra. me ablandó el cuerito, cu mira. Por falta de caminar, ¿eh? Ah, de caminar muy, muy rápido, yo pienso de lo caliente. No sé, lloró ah, Lo bueno que ya de regreso vamos en biste. A ah, ver si no se la vuelan. Ahí la si de... se la van a volar, yo que tú la subía. Mira, yo siento que este le queda a la mía, ¿eh? Esta, ah, se se viene está no me este. se Este. Este. Este. Tienes una nalga chiquita de todo el mundo. Toca pagar. Toca pagar. Después de... ¿Cuánto fue? Casi mil pesos. Pero cambiaron todo. Ah, que son no, o sea, un cambios. servicio completo. Desde que me la regalaron no había hecho nada de servicio. Ah, vamos ah. a ver ahorita en las subidas a ver si es cierto que, que vas a poder... <ríe> Yo pienso va a ser el mono, Mario. <risa> vamos a rodar igual. <risa> <risa> lo que estaba viendo que mi bici se convirtió en moto oh, Una moto y me wow. <risa> <¡Sala, Mario. risa> Ahora me vas a dejar atrás de nuevo. No, Mario. <risa> ¿En qué momento se convirtió en moto? No lo sé, Mario Pero de nuevo me vas a dejar atrás ¡Qué trampa! No, la verdad sí ¡Maldita sea! Ahora sí, Paul Llegó el momento de la verdad Aunque ya subimos varias subidas, ¿eh? A ver si es el mono O a ver si es la bicicleta Yo pienso pero, que es mucho del mono, fíjate Mario. Aquí ya es una subida Vamos a ver Ajá. si funciona Ustedes no la ven en subida Pero sí <ríe> Se ve plano aquí, Ajá. la verdad Aunque acabamos de subir Una subida pesada también hace rato ¿Es la bici o...? Ah, es la condición de uno Nomás sí te recomiendo Que uses la, la, el cambio más blandito que Sí, te de ves. hecho ya lo también. Aquí se ve plano, aquí, ah, está fácil, el, con el blandito está bien fácil Pues sí Ah, está fácil, bueno, con la mía, al parecer Pero con la tuya ya llegaste, Paul, sí sirve Sí, antes eh. no subía nada no, antes antes no. Ni, ni esto podía subir, no se podía De plano no se podía subir nada de esto No, sí, aquí sí, miren, ya Ya subimos, sí es ah, está bien blandito, la neta Entonces, es no nada, es... regresamos. regresamos, no, quedó bien Sí, sí quedó bien, nomás que De todo cansados no Nomás que ahorita tengo una sorpresa Que adelante hay una bajada Ajá. Y ahí es donde vamos a calar los frenos A ver si siete cierto que funciona No, mira, es que como pueden ver No se ve, pero es que es subida todo esto Sí, ella es mucha condición. Sí, ya ¿Qué? me cansé. No, pero sí se puede, ya. Ya pude. Es que sí, yo sí lo tengo en el más es grandito. Viernita. Sí se puede, Pau. Yo voy con una mano. Ahí sí me caigo. No, neta, usa vinil. No, por no, no, no, voy despacio. <risa> Agárrate. Wey. Sí, sí traemos frenos. Sí, sí traemos. Sí sirven los frenos, dale, dale. Sí, sí sirven. Tomás Hay tope. No te detengo tanto porque voy atrás, güey. ¡Ay, tope. No Ay, tan no wey, te dije desde lejos. Mira, Mario, aquí es una ruta de bicicletas. Sí. No más que esas son eléctricas, esas trampas. Es, esa, esas son eléctricas, ¿ah? Chulada, mira. Chulada. Ah, quisiera subir así como magia. Yo también. Sí. Nunca les habíamos mostrado esta ruta. Pues no, no podíamos subir en bicis y caminando está muy largo. Cuando estaba más chiquillo, la verdad, sí estaba bien inclinada esta bajadita. Ay, no si No más que no hay tope, güey, eh. Hay tope. Eh. Y con una mano voy. No, oh, seas, voy wey. a volar, voy a volar. Nah si sí puedo si sí puedo equilibrar ahí está oh, ya casi llegamos y pues una ruta chida sí la neta aquí sí. Vallarta también está hecho para andar en bicicleta Ajá, quedó al 100, la neta la bici vamos a cruzar ese puentecito eres capaz de poder pasar por ese puente si me caigo yo voy a hacer la prueba ay vamos way si te caes ya valió uh, ¡No, Paul. ¿Para qué sube el güey? No te recomiendo que lo pases, está muy delgado Te puedes caer y si está alto Si sí está muy alto Sí, si está alto Capaz que te caes al y De que te das un santo porrazo así te lo sí, das si Sí, te lo das Lo que sí que no sé si te vayas a levantar Por eso mejor hay que cargarlo. No, no, no, no, Paul, no, no hagas el intento. Sí está delgado. Ahí estoy. No, ahí está. Ya crucé. Pasé arriba de la bici. Es lo bueno. Así que Mario, recordarles que si no hacen ejercicio hagan ejercicio. Sí. Como ustedes gusten. coman y... frutas y verduras. Ajá, exacto. Y tomen mucha agua natural. Nosotros estuvimos tomando, pero fuera de cámara. Y recordarles que dejen su like, suscríbanse, activen la campanita. Y Vayan a seguirnos a Facebook a y TikTok, también a TikTok y a Instagram. Exacto. Por favor, ahí vayan a seguirnos a todas las redes sociales y por favor dejen su gran like, dejen su comentario comentario y todo lo que quieran hasta compartan sí. así que vámonos Paul. nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima Bye.